Bienvenido a esta canción Esto es lo que iba a ser la incubación Lo único que quise es dejar atrás días grises Pero muy difícil es la recuperación Bienvenido a esta canción Esto es lo que iba a ser la incubación Lo único que quise es dejar atrás días grises Pero muy difícil es la recuperación na na na na na na Na na na na nah. Perra, ti te birra toda mi porra, en la barra guarra, tú estás, el calor, un porro, te gozas y en el chicho un pirrite pondras, si hepatitis, contreras, Bichis en de biches, lo normal, con hambre de carrino de que va, sobre sobre un nombre que doble le En tu saxo hay sexo, relaxo. Laxo, tocando el claxon, es anexo, luz como de flexo Buscando orgasmos hasta el colapso En tu saxo hay sexo, relaxo, un culo laxo Tocando el claxon, es anexo, luz como de flexo Buscando orgasmos hasta el colapso ¿Y tú qué harás si esa mitad de tu vida te falta? Pues la verdad que nada más porque no te ganas, Tu corre va, que la hallarás, levántate y salta Déjalo ya, igual me da, si no sale el sol mañana ¿Y tú qué harás si esa mitad de tu vida te falta? Pues la verdad que nada más, porque no tengo ganas tú corre va, que la hallarás, levántate y salta Déjalo ya, igual me da si no sale el sol mañana Aquí nadie empatiza, el yo se agudiza Modestia hecha trizas, no lo entiendo Tampoco se razona, si cuesta se abandona Nada se reflexiona, no comprendo Aquí reina el odio, solo importa el agobio Cuando es de uno propio, no lo entiendo Tampoco tienen ganas de unas sonrisas sanas Se quedan en la cama, no comprendo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 por ti ni lloro y no, no ni ves pasar con una puta de mierda, es mejor estar solo. ¡Uh! Por fin mejoro por ti ni lloro y no, ni ves pasar con una puta de mierda, es mejor estar solo. Por fin mejoro por ti ni lloro y no, ni pasar con una puta de mierda, es mejor estar solo. Por fin me mejoro por ti ni lloro y no estar con una puta de mierda, es mejor estar solo Seguro que a partir de hoy, dicen que no ser un b-boy No saben quién fui ni quién soy, el que graba sus ritmos caseros en un móvil android Seguro que a partir de hoy, dicen que no ser un b-boy No saben quién fui ni quién soy, el que graba sus ritmos caseros en un móvil android Así que nano, yo lo hago, no soy vago, lo ves, ritmos y pareados, me pareados, que te lanzo, joder, es que ya ni me canso, solo alcanzo a más por quiero un, dos, tres y cuatro, lo relato con olfato, no crees, así lo compilo y compilo, yo escribo el R a pelo, junto con bases, con scratches y remaches, también luego a los platos y aparatos, en un rato está Olega, así lo grabamos y mezclamos cachos en mp El menú del ser humano, aquí metido también lo estás tú Son personas que acechan y nos dan una derecha Del resto se aprovechan estos fleches cruz, Este es el menú del ser humano Aquí metido también lo estás tú Son personas que acechan y nos dan una derecha Del resto se aprovechan estos fleche cruz este es El menú del ser humano, aquí metido también lo estás tú del resto se aprovechan estos fleche y cruz. Este es el menú del ser humano Y, y también, también ¿tú? estás tú Son personas que acechan y no dan una derecha Del resto se aprovechan estos fleche